El día de hoy aprenderemos las opciones y el recorrido de un documento en una cuenta de Ciudadano. En una cuenta de Ciudadano vamos a encontrar dos bandejas, la bandeja de recibidos y la bandeja de enviados. En la bandeja de enviados vamos a visualizar todos los documentos que nosotros como ciudadanos hayamos dejado en una institución, como por ejemplo este documento 003 que fue entregado en la presidencia de la república al dar clic sobre la fecha del documento podemos mirar todos la información del documento como fecha del registro el asunto con el que dejamos podemos descargar el documento el remitente que en este caso es el ciudadano y a qué funcionario público fue dirigido de la presidencia de la república el resumen del documento y la etiqueta con la que fue ligado el documento en la institución, el tipo de documento, el estado en el que se encuentra nuestro documento en la presidencia de la república y los días de respuesta que transcurrieron. En la pestaña de anexos vamos a mirar los archivos que fueron ligados a este documento que pueden visualizarse de manera rápida a través de este icono con una lupa. O a su vez podemos descargar el documento con el icono de la flecha verde con uno de los visores de documentos que tengamos disponible en ese momento. En la pestaña de recorrido podemos visualizar en qué estado se encuentra nuestro documento y mirar todas las acciones que fueron realizadas sobre este. En primera instancia, fue registrado el documento en la Presidencia de la República a través de la Dirección de Tecnologías de la Información. Luego fue enviado nuestro documento. Posteriormente a eso, fue firmado manualmente el documento y enviado como respuesta al que registramos en un inicio. En la bandeja de recibidos, vamos a visualizar todos los documentos que son enviados de las instituciones a nuestra cuenta de ciudadanos. Como por ejemplo, podemos mirar que el documento 003 fue respondido a través del documento 067 por parte de la Presidencia de la República, el cual podemos visualizar a través de la fecha del documento y miraremos su información de igual manera. En la información del documento miraremos la fecha de registro o de elaboración y envío del documento, el asunto, el link para descarga del documento, el remitente del documento, en este caso por parte de la Presidencia de la República y dirigido al ciudadano, el tipo de documento y lo que es importante, el número de documento referencia al que nos respondieron, el cual puede ser descargado a través de esta lupa para visualizarlo de manera inmediata. En la visualización del documento de referencia, podemos mirar cuál es el usuario actual, en qué área se encuentra nuestro documento, el número de documento con el que se registró en la institución. En la pestaña de anexos, miraremos archivos o documentos adjuntos a nuestro documento adicionales a la respuesta, los cuales pueden ser visualizados de manera breve a través del icono de la lupa o descargados con un visor de documentos disponible en ese momento. En la pestaña de recorrido, miraremos las acciones, fecha, hora y quién las realizó del documento, incluyendo los comentarios que fueron realizados sobre este en la institución, en este caso en la Presidencia de la República. Además, podríamos hacer una impresión del recorrido u hoja de ruta, incluyendo los comentarios. Y en la pestaña de etiquetas, podemos visualizar etiquetas ligadas al documento si fuera el caso.